Hola, qué tal queridos amigos, feliz día para todos este martes en la santa presencia del Señor. Ayer teníamos nuestro festivo por San José, iniciamos nuestra jornada laboral, nuestras jornadas académicas, mis queridos hermanos, ya próximos también a la semana, a la fiesta de Pascua. Así que vamos viviendo estas semanas que nos quedan antes de Pascua con mucha fe, con piedad, con preparándonos de verdad en esa experiencia de morir a nuestro hombre viejo, a nuestro pecado y poder resucitar con el Señor. Es tiempo de cuaresma, mis queridos hermanos. Los invito para que con fe, con devoción, oremos hoy. Pongamos en la santa presencia del Señor nuestro día y nuestra jornada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 5, Versículos del 1 al 3 y luego del 5 al 16. En aquel tiempo se celebraba la fiesta de la Pascua. Y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en, lo, ahí en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contesta: Señor, no tengo nadie ¿Quién me mete en la piscina cuando se remueve el agua? Para cuando yo llego Otro ya se me ha adelantado Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar Al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla y echó a andar Y aquel día era un día sábado Y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado, no puedes llevar tu camilla Él contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Y quién es el que se ha atrevido a decir que tomen la camilla y que eches andar, Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se alejó. Más tarde se lo encontró en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús que no había curado. Por esto los judíos acusaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra. palabra del Señor. «Gloria a ti, Señor Jesús». Hay una pregunta que Jesús le hace a este Señor. ¿Quieres quedar sano? Después de 38 años de angustia, de preocupaciones, de, de, de dolor, claro, esa pregunta casi que sobra. ¿Quieres quedar sano? Claro que sí, Señor. Claro que sí, Señor. Es un hombre que lleva 38 años postrado, esperando el milagro. Y ahora tiene el milagro enfrente. Es Jesús. Levántate y anda. Al final de la cena hay otro momento también particular, mis queridos hermanos, y es cuando vuelven a encontrarse. Cuando vuelven a encontrarse, Jesús se acerca a este señor y le dice, oiga, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Pensemos que puede ser algo peor que estar 38 años postrado en esa situación tan difícil en la que estaba este hombre. La muerte eterna. ¿Algo peor? La muerte eterna. El infierno, la condenación. Por eso esta advertencia, no peques más, pues también es un llamado a atención, una advertencia. Mira cuántas bendiciones de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Y nosotros orando mal, no peques más. Nuestra confesión, la que estamos preparando, debe llevarnos a esa reconciliación, pero también a esa advertencia. Venga, hombre, no peques más. ¿Cómo es que vuelves a caer en la misma situación? En el mismo pecado, en la misma. Vamos A veces... No hacemos nada para evitar. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Llénanos de tu gracia y tu fortaleza. Amén. Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos.